En el mes de junio el equipo de Túwe lanzará la tercera edición del calendario mapuche eh, que surgió en 2015 y que este 2018 cuenta con un sinfín de novedades que resalta las tradiciones, lengua y cultura de los pueblos originarios. Es de suma importancia recuperar las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios para que no quede en el olvido con el pasar de las generaciones. Por ende, es necesario buscar alternativas para rescatar la historia y traspasarla a los niños y jóvenes de la Araucanía. Este calendario tiene dicho objetivo, el cual está a puertas de ser abierto a toda la comunidad. En los colegios existen los actos cívicos todos los lunes y en esos actos cívicos se traen efemérides de distintos, digamos, de Chile y distintos pa países incluso del mundo, pero no hay efemérides y fechas importantes que son de los mapuches. Entonces la idea es que también haya un lugar, en este caso el calendario, donde se puedan obtener esa información de la efemérides y que también se hagan menciones en los actos porque los niños también se puedan enterar de los hechos históricos. De alguna manera también este calendario lo que hace es... Eh... Recolecta ese material durante el año y lo, lo, es, tiene la presencia a través de las láminas didácticas que, que se pueden ver en él. Calendario junio 2018, mayo 2019. Será lanzado este mes de junio, edición elaborada por el equipo Kimel que muestra efemérides del pueblo mapuche, sumado a instrucciones, mapas, formas de desplazarse y descripciones, todas en mapuzungún y en formato didáctico edición que se puede encontrar a través de internet, cuyo valor asciende a los 6 mil pesos. Este trabajo se, se puede encontrar eh, a través de internet, en nuestra página en Kimeltube, eh, kmm.cl, y ahí la gente normalmente lo solicita. ...puesto supuesto que eh, nosotros tenemos un grupo que se llama Kimeltube... ...donde nosotros compartimos material pa, de, para la enseñanza del Mapusumun. Tercera edición, ya vamos para la tercera edición... ...donde hemos agregado más eh, efemérides también, nuevas... ...y la, también la particularidad que está todo en Mapusumun. ...si bien trae una página, digamos, eh, donde está en español... ...pero la idea es como prioridad el Mapusumun. Formato que es apto y amigable para todo público... ...que tiene su principal demanda en colegios e instituciones educacionales que ayudan a los estudiantes a tener una formación más completa. Además, sumado al calendario, también hay libros y revistas. Igual era necesario sacar como libros de trabajo para, para el aula, para trabajar ahí. Y hay Nentoaín, que láminas, afiches, Kaepuchilka, Tefachi Shilka, Kim Piñelu. Y son, um, es un cuadernillo con materiales y además es en blanco y negro para que los profesores, las profesoras puedan fotocopiarlo en, en, y usarlo en, en las clases. El lanzamiento de esta novedosa iniciativa será durante el mes de junio, en el marco del Huetripantu, que pretende fomentar a la comunidad a conocer más sobre el pueblo mapuche, su idioma, su identidad y su cultura. Y para más información, usted puede ingresar a www.kmm.cl